Hola a todos, soy Álvaro de MakerGuard y en este tutorial de hoy vamos a enseñar cómo cablear unamente Mendel Max XL para dejar los cables lo más recogidos posibles. Para empezar lo que deberemos hacer será instalar la cama caliente. Lo primero que tendremos que hacer será fijar el cable de la cama caliente a la estructura, ¿vale? Yo en este caso he usado un cacho de cinta aislante, podéis usar una brida también por ejemplo, pero bueno, un cacho de cinta aislante es más que suficiente. Y para fijarnos en su lugar, lo que tendremos que comprobar es que el cable nos llegue correctamente, tanto adelante como atrás. En este caso, pues el cable llega perfectamente atrás y llega perfectamente adelante. O sea que lo fijamos en esa posición. Antes de continuar con la cama caliente, instalaremos en su sitio los cables del enchufe de corriente y la cama caliente. Con esto ya listo procederemos a colocar el relé en su sitio. Para ello usaremos un tornillo de métrica 4x8, el cual lo introduciremos por el agujero que tiene el relé y lo enroscaremos en ese agujero de la fuente. Como aclaración, el relé ya viene montado con los dos cables azules colocados. El terminal de abajo sería el cable por el que entra la corriente de la fuente hacia el, hacia el relé. Y el terminal de arriba sería el que lleva la corriente del relé a la cama caliente. Ahora tendremos que instalar estos dos cables. Pero antes de esto lo que haremos será meter unas bridas en la fuente para, para llevar los cables mejor organizados. Entonces lo que haremos para fijar los cables en la fuente de alimentación será coger una brida, la doblaremos así. Y ahora a este extremo lo volveremos a doblar más o menos a la mitad. No hace falta tampoco que sea exactamente a la mitad. Pero más o menos de, fo de forma que la brida nos quede así. Haremos dos como estas. Y una vez tengamos las dos bridas listas, lo que haremos será colarlas por la, primera, la segunda ranura. Y con el piquito lo traeremos hacia la primera, de forma que nos quede así. ancha entre las dos ranuras. Importante antes de cerrar la brida, coger los dos cables del relé y meterlos por dentro de la brida. Y ahora la cerraremos un poquito, sin llegar a cerrarla de todo, simplemente apretarlo un poco para que no se nos afloje la brida listo y antes de continuar, cogeremos el cable que tienen los otros dos terminales del relé y los meteremos por dentro de, la brida, de las dos bridas. Una vez con, ya, con las bridas colocadas lo que haremos será colocar los otros dos terminales. Para ello lo que haremos será conectar el rojo en la parte inferior y en la parte superior. Para ya con todos los cables conectados procederemos a apretar las bridas para dejar los cables lo más ajustado posible. Echaremos esta brida lo más allá posible y esta lo mismo. ¿vale? Ahora ya con los cables tal como queremos simplemente apretaremos las bridas. Podemos añadir otra brida aquí si queremos para llevar todo esto también un poquitín más organizado. También añadiremos espiral recoge cable en la parte inferior de este slot y en la parte superior para llevar tanto los cables que conectan las RAMs a la fuente de alimentación como los cables del de termistor, el relé y el cable del end stop del y que posteriormente también pasará por ahí. Pues para esto colocaremos encima la espiral estirándolo un poquitín porque una vez que la metamos en el carril va a expandir un poquito y con la tenacilla o con una tijera cortamos y lo introducimos el cable por dentro, donde le vueltas así. Y ahora simplemente pues lo empujaremos dentro del carril, y lo mismo para el de arriba. Para conectar la RAMS a la fuente de alimentación eh, utilizaremos estos dos cables que vienen directamente de la, de la RAMS. La fuente de alimentación como podéis ver trae tres tomas que son para línea, neutro y toma tierra, después trae tres negativos y tres positivos, el azul se corresponde al positivo y el marrón al negativo, con lo cual conectaremos cada uno en su sitio, es importante conectarlo el positivo en el positivo y el negativo en el negativo si tenéis que comprobarlo en las rams comprobarlo bien descrito cuál es positivo y cuál es negativo porque si lo conectáis al revés os podéis podéis quemar la, la placa electrónica vale entonces cuidado con eso esta es la rams la placa electrónica que nosotros usamos para conectar todos los componentes de la impresora la propia placa viene serigrafiada, indicándonos un poco pues, dónde debemos conectar cada cosa. Aquí arriba serían los intrusores, pone E0 y E1, en referencia a trusor 0 y trusor 1. Aquí viene una X. Si ¿Sí se puede apreciar, aquí hay una X, que sería para el motor del eje X. X, aquí, aquí se conectaría, donde pone 2A, 2B, 1A, 1B. Este es lo mismo para el eje Y y el eje Z. Aquí tendríamos los termistores que pone T0, T1 y T2. En el caso de tener una impresora con un extrusor, el T0 correspondería al termistor del extrusor y el T1 al termistor de la cama. En caso de tener una máquina con dos extrusores, eso permanecería exactamente igual. T0, extrusor 1, T1, cama y T2, extrusor 2. Después aquí conectaríamos los end stops firmware de la máquina nosotros podemos indicarle un, un X máximo y un X mínimo, ¿vale? Entonces por eso hay todas estas líneas de pines, porque es un X mínimo, X máximo, Y mínimo, Y máximo, Z mínimo, Z máximo, de forma que aquí podríamos, eh, tendríamos nosotros tendríamos que conectar en los mínimos, ¿vale? Que es lo que nosotros usamos, entonces sería la primera columna, la tercera y la quinta X y Z. Después también tenemos estas entradas D10, de de D9 de y D8, que sería el D8 para la cama caliente. Tenemos que tener cuidado con la cama caliente porque tiene polaridad, ya veis que pone un más aquí, ¿vale? Y el de 9 y el de 10 serían para los cartuchos de los fusores. El de 9 para el extrusor 2 y el de 10 para el extrusor 1. Después también tendríamos que colocar aquí en estos dos pines en esta columna que tiene tres en los dos superiores tendríamos que colocar un jumper que ya vendría colocado y después aquí tenemos los servos donde en la primera columna justo del lado del botón ahí tenéis un botón de reset pues justo del lado de este botón en la primera columna en esta de aquí que estoy señalando con el dedo habría que conectar nuestro servo y por último la LCD que se conectaría en estos 8 pines de aquí y en toda esta tira de aquí de la siguiente forma vale y con eso ya estaría todo listo es lo que nosotros llamamos un driver de potencia y es lo que ayuda a nuestros motores a moverse en nuestro kit ya tenemos los drivers de potencia instalados de modo que aquí habría uno y habría dos más aquí y uno o dos en función de la impresora que tengáis, si tenéis un doble extrusor pues aquí habría dos y si tenéis un extrusor simple solo habría uno ¿vale? este tornillito que se, puede ver aquí, que se puede ver aquí en el driver de potencia es precisamente un potenciómetro, esto nos ayuda a regular la corriente que llega a nuestro driver, en alguna ocasión pues la corriente que le llega al driver no es suficiente para las aceleraciones y desaceleraciones que tiene la máquina entonces necesitamos aumentar un poquito la potencia para que nuestro eje funcione correctamente. Y eso es importante también. En este driver, por debajo, hay unas letras escritas. ¿Veis eso que pone Direction? Vale. Pues aquí, en la placa, ese Direction también está serigrafiado. Nos... Es importante que cuando conectemos un driver eh, nos fijemos... ...dónde está ese Direction en el driver... ...y dónde está en la placa, ¿vale? Para asegurarnos de que lo estamos conectando bien... ...y que no vayamos a quemar nada... ...por ejemplo, en la bahía del G.I. se ve mejor... ...aquí justo en esta esquina... ...podréis ver que está escrito DIR... ...vale, no sé si se apreciará ahí... ...pero ahí pone DIR... ...aquí, en esta esquinita de aquí, abajo... ...DIR, ¿lo veis? Pues el Direction del driver de potencia tiene que ir donde está el direction de la placa y con eso nos aseguramos de que esté correctamente conectado. Importante, si metemos aquí tres drivers no nos tiene que sobrar pines del driver por fuera ni por delante ni por detrás, es decir, no conectéis el driver así. Vale, porque esto lo único que hará es chamuscaros el driver y probablemente la, las placas electrónicas vale entonces es importante que os fijéis que está correctamente conectado es decir, por ejemplo, el del eje Z tendría que quedar así y no tendría que sobresalir ningún pin por ahí atrás y lo mismo con el del eje X y con los de los intrusores bueno, una vez que hemos visto la explicación de la placa electrónica lo que tendremos que hacer es coger, por ejemplo... Los cables del relé que venían del relé y ver exactamente cuál es la longitud que nos hace falta de cable. Pues en este caso tenemos que enchufarlo en el de 8 llevamos el cable más o menos y cortamos siempre pues un pelín más. Pues por aquí no sería suficiente, cortamos el sobrante y simplemente ahora. Pelaremos estos cables y los conectaremos en su respectivo lugar. En concreto, aquí en la cama caliente, tendremos que meter a mayores un diodo. Entonces, recordad que en este caso el relé tenía polaridad. Este pin de aquí será el positivo, con lo cual conectaremos el cable rojo en este terminal De otro Lo siguiente que haremos será introducir unas bridas igual que hicimos antes en la fuente de alimentación aquí para pasar todos los cables de una manera mucho más ordenada. Con el termistor ya listo procederemos a instalarlo, Recordadlo, recordad que este es el termistor de la cama y como os dije anteriormente, los pines que les corresponden al termistor de la cama de esta tira de 6 de aquí son los dos del centro, entonces lo conectamos, no tiene polaridad así que da igual que lo conectemos así o girado 180 grados, nos va a hacer la lectura de la misma forma. Para colocarlos en destops lo haremos de la siguiente manera. Tenemos estas dos piezas, una que tiene el diámetro central de 8 y otra que lo tiene de 10. La de 10 será la que usemos en el eje X. Irá entre el soporte del motor y el carro del extrusor Y la de I irá aquí. Antes de empezar con los stops, comentar que el kit de cables que viene en el kit trae unos cables que son muy largos. Eh, la idea de esto qué es? que nosotros coloquemos los cables y después los cortemos a la medida para tener la menor cantidad de cables posibles. Para acabar con el eje y, cogeremos la espiral, mediremos aproximadamente lo que nos hace falta, después si tenemos que cortar un poco, pues cortamos un poco, hasta aquí, hasta el final de esta varilla más o menos. Ahora cogeremos el desktop, lo colocaremos en su sitio, que es aproximadamente por aquí. Cogeremos el cable, siempre dejando un poquitín de más. No hace falta que lo apretemos demasiado, pues después tendremos que ajustarlo bien. Lo dicho, negro. En el, debajo del botón. Y rojo en el centro. Para conectar los cables al endstop, bueno, yo en este caso pues voy a usar estos terminales. Podéis directamente soldar eh, los cables al, al endstop. ¿Y cómo los conectaríamos? Pues muy sencillo. Aquí tenemos la palanquita y esta palanquita tiene un botón. Ahí lo veis. En este caso es de color rojo. Eh, también hay endstops que tienen el botón de color negro. Vale, es igual. No... Los dos funcionan de la misma forma. Lo único que tendréis que hacer es conectar el cable negro justo debajo del botón, que sería este de aquí, este terminal de aquí, y el cable rojo en el medio. Eso lo que hará es que el endstore funcionará, funcionará de la siguiente forma: yo tendré el endstore instalado, entonces normalmente. Lo que detectará es que el end stop está abierto y cuando el carro venga y toque el end stop enviará una señal a la placa electrónica diciéndole que el carro ha tocado en el final de carrera y que no se puede desplazar más para atrás. Y ahora fijaremos el end stop en su sitio. para ver cuál es la posición adecuada para el endstop, lo único que tenemos que hacer es traer la cama hacia atrás y esta, dist y esta distancia de aquí tiene que ser mínima. Empujaremos el endstop poco a poco hacia atrás. Vale. Ahí. Una vez listo el cable del eje y, lo introduciremos entre la placa del eje Y donde está el motor enganchado y el teslot de abajo y simplemente lo sacaremos entre el soporte de la electrónica y la placa ¿vale? en el buquecillo ese que nos queda lo sacaremos por aquí y lo conectaremos al driver del centro y hasta aquí este primer capítulo en el que hemos cableado el endstop del eje Y el motor del eje Y, hemos hecho todas las conexiones de corriente del enchufe, hemos cableado la cama caliente colocando el relé en su posición y hemos cableado el cable de corriente que conecta las rams a la fuente de alimentación para poder alimentar todos los drivers y hemos colocado el termistor de la cama y el endstop del eje Y. En el siguiente capítulo cablearemos el endstop del eje X, el motor y los dos motores del eje Z.